La postura y generar sobre todo una perfecta alineación en esa columna y mediante la actividad mejorar nuestra calidad de vida, que de eso se trata. Bien, hoy estamos en una clase donde vamos a estirar todos nuestro cuerpos, todas nuestras cadenas musculares y vamos a comenzar de esta manera, prestando plena atención a cada movimiento, observen las modificaciones necesarias. Vamos a hundir ese sombrillito hacia la columna, hacia adentro y hacia arriba. Vamos a bajar los hombritos y comenzamos con los pesitos separados en doble de ancho de caderas. Flexionamos las rodillitas con una leve flexión. Vamos a inspirar bien profundo. Exhalamos el aire. No apresuren el movimiento. Comenzamos a oxigenar todo nuestro cuerpo mediante la respiración. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Vamos a ir hacia el lateral, lentamente extendiendo el oblicuo, vuelvo lento hacia el lado, sin apresurarse. Inspiro, exhalo. Observa el movimiento y preste en plena atención a la reflexión, logrando que la reflexión guíe a cada movimiento que realiza, sin desplazar el hombro cuando elevan el brazo. Inspiro, exhalo, inspiro. atrás y abajo, relaje en el rostro, liberen tensión de esos sombritos, una vez más a cada lado y ahora hacia adelante, sin perder la estabilidad muy bien, una vez más y aflojo excelente, desde acá voy a comenzar a movilizar los bracitos esas construcciones un poquito más amplias, suelto, inspiro, exhalo, guarden esta posición de la posición de las rodillas, Ahí hacia adelante y ahora ahí hacia arriba y hacia abajo. Inspiro, con flexión y extensión de piernas, sin apresurar el movimiento. Ahí va, flexores de caderas y rodillas, están de lados suave el movimiento, hacia abajo y hacia arriba, cada uno a su tiempo, sin apresurarlo. Seguimos estimulando la flexión de ambos hombros, una vez más a cada lado. Y extiendo lateral, suave movimiento, vuelvo, extiendo lateral. Eso. Puedo hacerlo con las rodillas semi-flexionadas, para que sea más sencillo. Inspiro, exhalo. Si puedo estirarlas, bienvenido. Saco todo el aire. Una vez más, a cada lado. Excelente. Bajan los besitos a los hombros, flexionen las rodillas, bajan los hombros y vamos a torsionar lentamente. Voy a inspirar, expulsar todo el aire, sin apresurar el movimiento, observando el recorrido. Inspiro al volver, expulsar todo el aire, presiono, una vez más a cada lado, suelto la presión, hacia el otro lado, excelente. Bajamos los bracitos, aflojamos los hombros. Y ahora voy de un lado al otro suavemente, una los su hacia la columna, ahí va suavemente de un lado al otro ok y vamos al cierre bien, desde acá vamos a mantener las piernas separadas en ancho de caderas, chicos voy a simplemente hacer una técnica para soltar tensión de los brazos utilizando mi musculatura postural entonces, los brazos van a ir hacia arriba y luego los voy a soltar en peso muerto ahí, suelto lo vemos tarde de perfil, ahí Inspiro Exhalo Inspiro Exhalo Descalcito, con las articulaciones Suave movimiento de rendición de brazos Simplemente una técnica para soltar tensión de mis hombros Soltar tensión de mis piernas Una vez más Inspiro elevo, exhalo Último movimiento. Bien. Y ajustamos Lo voy a mostrar de repente. Me voy a quedar en esta posición. Aguecando el abdomen. Y la posición va a ser como si me quisiera sentar. Los brazos van a quedar en esta posición. Y voy a bajar y subir lentamente. Fíjense que lo puedo hacer sentado en un banco. Pararme y sentarme. ese bajito. Voy a aguacar el abdomen. Bajar los hombros. En este movimiento. Calor, en los quadriceps, en los glúteos, movimientos muy suaves, no hace falta bajar demasiado, controlen desde su porcentaje de imaginario, generando una buena postura, sigo movilizando los brazos, sigo generando calor en los mismos. Una vez más, inspiro, exhalo. Chicos, desde esta posición voy a hacer una alta flexión. Ancho de caderas lo vuelvo a buscar de perfil. El mentón se alinea hacia el esternón. Los brazos en son muertos, flexiono las rodillas. Bajo redondeando la columna. Y vuelvo a seguir. Vamos a despacito acá. Bien. El mentón se alinea hacia el esternón. Pesamos tres veces. Voy a bajar. alineando totalmente el peso de los brazos. En este último me voy a quedar en el descenso. Hasta donde llegué, llegué, porque están los locados que se acá. donde llegué, llegué. Bien, con los brazos, sí, por más que pueda llegar, me voy a quedar más arriba. Y vamos a comenzar a soltar tensión. Desconecitos, de bien. En ancho de caderas. Ahí. suelto ¿no? Aproximen las manos para poder hacer este movimiento. La cabeza, el peso muerto. Los brazos, el peso muerto. Comienza a impulsar este movimiento. Aquellos que tengan un poco problemas en manguito rotador, este ejercicio les va a beneficiar totalmente. Suave la rotación. De afuera hacia adentro. Se cruzan los brazos. Ahí va. Vamos bien ahí. Unos segundos más. No se puede trabajar demasiado. Bien. Cambien la rotación. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Unos segundos más en esta rotación. Ok. Vamos lentamente a elevar. Aflojen esos bracitos. Vuelvan. Bien. Lo último que se eleva se empezó la cabeza y los hombros se acomodan. Ok. Acá. Separa un poquito más del ancho de las caderas. Vamos a llevar las manos sobre las rodillitas. De esta manera. Pueden separar un poquito más si se sienten inestables o sentarse sobre un banco. Bien, lo voy a mostrar de frente y luego de perfil. Lo que vamos a marcar ahora es extender la vez bien el pecho, alinear el mentón hacia el tornón, bajar en hipertensión, soltar el peso de la cabeza y volver redondeando la columna. Ahí, voy a ir de la columna, alineando, redondear. Entonces voy a inspirar, luego de perfil ahora, y perfilando la columna, suelto el peso de la cabeza, pisar Vuelvo desviando. Separen las piernitas en el ancho del mar. Acá. Me muevo con la posición Esforzo por el aire. Inspiro el cuerpo. Una vez más, masajeando esa columna. Haciendo es la glusada, haciendo el bar, lumbar la pérdica abdominal y pectoral. Toda esa musculatura está siendo estimulada. Okay. volvemos, desviando la columna, bajando los hombros y ahora sí lentamente aflojando acá, que quiera se puede apoyar, si mi intermedia no es buena, sobre la pared. Porque lo que vamos a buscar ahora es un solo apoyo, elevar las piernas y traccionar la rodilla hacia el techo. Si podemos montarnos acá, genial. Si no, me ubico contra la pared para lograr este punto de estabilidad voy a estar con esta pierna porque lo va a andar bien y tratar de accionar esa rodillita esa pierna hacia el hombro superior unos segundos nada más logrando ese punto de estabilidad que es intenso Pero es cuando la pared ya deja de ser intenso usando, vamos a donde no a donde bajar lentamente y elevar lentamente la otra pieza. primero la las va plantar bien firme hacia el piso Bien, aquí a mi columna, tracciono rodilla hacia el pecho, mantengo, estabilizo, observo la estabilidad de la mesa para la lograr estabilidad, y bajo, va. excelente. Vamos a trabajar de punta talón, hacemos un leve masaje hacia el mat, y ahora nos vamos a posición media. Entonces chicos, vamos a ubicarnos. De esta manera ustedes van a poder apoyarse sobre una silla. Se no tengan próxima a la silla que les marque de inicio. Desde ahí voy a dar un paso hacia atrás. Voy a flexionar ambas rodillas. Pueden usar el banco acá, en el banco. Apoyo. Y luego irme a cuatro apoyos. Vamos acá. Mis manos vienen hacia atrás. Debajo de mis hombros, mis rodillas, debajo de mis caderas, formando un ángulo real. Una vez que logre esta posición, vamos a intentar elevar brazos y piernas anteriores. Vamos a hacer Ahí, Yo sé que esto va a costar, pero vamos a intentarlo para empezar a fortalecer nuestro cuerpo y lograr, mediante la firmeza que generamos, poder estabilizar. Voy a cerrar todo el aire, voy a mantener unos segundos, voy a volver, apoyo con las manos bien abiertas, como el margen, agua termina ese abdomen, luego ir hacia el otro lado. Si ven que les cuesta mucho elevar la super contraria, entonces, muevanse de esta manera misma. ¿Ven? Ahí. Esta es otra posibilidad, hasta lograr luego de desplazar. Vamos despacito, muy lentamente, de esa manera. Estamos poniendo atención. A la presión, nos juntamos con nuestro cuerpo, observando el movimiento, suave, todo el más esto, ahí, largo, última vez, inspiro, tiro, exhalo, inspiro. Logro sostener por lo menos dos segundos de permanencia en la postura. Ok, volvemos. Oh, nos vamos a la posición del niño llevando los glúteos hacia atrás va a pasar que aquellos que tengan problemas en rodillas o caderas quizás no puedan llevar los glúteos atrás entonces en este caso van a llevar unos mamones por debajo de los glúteos y de ahí comenzar a bajar Es si se van a poder quedar acá, si tienen un aquellos que no tengan problemas van a bajar aproximando a los talones, los glúteos hacia los talones y luego es fortar tensión en los brazos en la columna, en la zona glútea, en la zona lumbar. logren mantener ahí unos segundos más. Inspiren bien profundo y al exhalar suelte tensión. Muy bien, vamos a volver lentamente levantando la columna, vértebra a por darte y nos vamos a ir al piso. Salimos de esta manera mira. Corremos acostadito, cuando puedan a su tiempo sin apresurar voy a bajar vértebra por vértebra y vamos a estirarnos desde el piso. bien? bajamos vamos a observar yo voy a buscar voy a mostrar unos taquitos que van a usar si no tienen esto que voy a mostrar entonces van a llevar libros debajo de la altura de los hombros, empezamos a estimular por ese lento masaje, esa zona que generalmente está tan densa, tan acostada totalmente, la parte de la cuarta de la siempre tengamos mucha tensión en, esta, en esa zona. Bien, hacia el otro lado, lentamente, suavemente, cada uno su pie. Bien, vamos a comenzar a torsionar chicos y lo vamos a hacer de esta manera. Brazos aliados en cruz. Vamos lentamente. Con las codicias alineadas hacia un dedo para proteger que se Lentamente voy a bajar. Ahí va. Y apoyar. De esta manera. Si hay problemas eficazes van a quedar con la mirada hacia el pecho, Si no los hay, voy a girar a la cabeza al lado la contrario. vayan hacia el otro lado. Lo que marqué con el anillito me voy hacia este lado, que puede pasar por el libro, me voy a este lado, que si no llega al piso, cuando yo hago esto, puedo apoyarme sobre ese libro y ayudarme para que la posición realmente sea bien confortable. ¿Sí? Lo muestro de este lado para que lo por Entonces, cómo que hacer, lo subo hacia el otro lado. Posionamos lentamente, que no lo necesita, no lo ubica. Y volvemos a observar que a medida que me relajo, la zona dorsal de del lado opuesto de mis piernas, a medida que me relajo, comienza a aproximarse. Si no hay problemas cervicales, torsiono también la cervical. Ahora respiren profundo y en cada exhalación lo ven soltar, tensión su cuerpo. Comienzan a recorrer los mentales la extensión del oblicuo el glúteo medio sentir la expansión del esternón del pectoral, observe que la postura siempre sea confortable y poder incrementar la postura en este caso en la persona permanecemos unos segundos en la misma que vienen con problemas varios marcados usen ese libro o ese almohadón, ese ladrillo, lo que tengan a mano para levantar un poquito más las piernas bien, vamos a volver despacito este lentamente voy a volver con una pierna y luego con la otra para ayudarla apoyo de saco y el coxis y lentamente chicos vamos a extender. pierna izquierda otra pierna que la flexionada flexiono levemente la rodillita y me tomo de, de mi tobillo, voy a extender el isquio tibial. Bajen los hombros, alarguen el cuello, inspiren bien profundo y al exhalar, lo voy a aproximar progresivamente la pernita, con la mi hacia mi pecho. Unos segundos nada más en esta postura. Inspiren, exhalen, alargue. Ahora vamos de la flexión a la extensión. Algunos por ahí se van a quedar acá. Otros pueden usar la cinta. Yo no la tengo. Agarrarse de la cinta y traccionar ayudándose de esta manera. ¿Sí? El recto se sostiene. Entonces nos permite su locación de flexión a la extensión. Una vez más me quedo. Mantengo en la pie. Y en la cinta van a estar agarrándose de esta manera. Bien, afloje Vamos a elevar la otra pernita con una semiflexión pequeña. Sostengo. O sea, porque sea de acá, de acá o de acá. Sin hacer esto, las ¿eh? ojos bajan, el cuello se alarga. Apoyen bien el sacro y el coxis También se sentir la extensión posterior de esa pierna. En este caso ahora del esquí tibial Parte del cuerpo poplíteo Respiro la postura. Inspiramos, lento, pausado. Uno. Usen la cinta si lo necesitan. Puede ser la cinta eh, el cinturón de una bata, un cinturón. Y después que tracciones desde acá para ayudarse. Bien. comiencen a inspirar. Ahora pasamos de la flexión a la extensión. Inspiro, exhalo, inspiro lento, no se cubre suave movimiento y me quedo excelente momento de bajar esa a bajar y vamos ahora a hacer una linda relajación llevando las piernitas sobre la pared miren, voy a saltar bien con mis guiones, mis glúteos. hacia la pared Voy a abrir los brazos en cruz. Voy a hacer todos los movimientos necesarios hasta aprietarme por completo. Vamos a inspirar y exhalar por cosas las alas, Llevando todo el aire hacia la zona baja. Hacia la zona abdominal. Esa zona ahora se va a expandir. Alternar las piernas elevadas, invertidas. Estamos favoreciendo el retorno menoso de las mismas. Las piernas se alivian descansan. Caer en caer brazos, a soldados, inspiran aún más profundo. pulsar el aire de sus pulmones, comenzamos a soltar, a relajar, y abandonar por completo todo el peso del cuerpo sobre la superficie que lo sostiene, la masa abdominal, el abdomen Separen brevemente los labios, liberando tensión en los machinares, superior e inferior. Mejillos, nariz. Descansan medianos los párpados sobre los ojos. Libera tensión del entrecero. Frente, vuelo cachudo. Hasta llegar a las orejas. Mi mente permanece en calma, quieta y en silencio. Y ahí vamos a permanecer unos segundos más en ese estado de paz, quietud y silencio interno. Ok, y acá nos quedamos, ya bien, excelente. Recuerden que pueden estar sentaditos sobre el que tenemos que, que tengan cerquita, o pueden estirar las piernas y los miembros en la postura. Vuelvan lentamente desde ese estado de reacción, y ahora sí vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. La clase donde trabajamos todo el mundo y regular, elongamos muchísimo y e hicimos una muy linda declaración para beneficiar el actor luminoso de las piernas, que lo deberíamos hacer todos los días. Eh, cuando llegamos a casa, cuando estamos mucho tiempo en nuestros trabajos, en una actividad que desarrolla cada uno, mucho tiempo parados, mucho tiempo sentados, para relajar realmente las piernitas y tocar vendría bien que nos ponemos, cuando termina el día estamos en la cama y sobre el cuerpo de la cama apoyamos las piernitas. Recuerden siempre también por estos días mucho calor. Hidratarse mucho, tomar mucha agua, es muy importante. Bien, por último les comento que estas clases quedan guardadas en la página de YouTube de OSDE, que están a su disposición para cuando quieran hacerlas cuantas veces lo necesiten. Así que yo me despido desde acá, gracias por acompañarme, les mando un beso enorme a todos y nos vemos en la próxima.